¿Qué pasa lobos? ¿Cómo estáis? Pues espero que estáis bien. Ya sabéis, duodécimo juego que nos regala Epic Games, este Strain es the Deep. Donde es un juego de supervivencia en el que hay un accidente de avión. Y por supuesto, tenemos que sobrevivir en las islas del océano pacífico. Así que nada, sed felices y no olvidéis hoyar a la luna. Chao, chao, que disfrutéis el juego. Vamos, que se escapa. Ooh. <laughs>